Está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable. ¡Qué ¡Menuda atajada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con distinto. La verdad, el disparo era bueno yo creo ¿eh? Pero bueno, al final apareció el palo Sabido contener los ataques con comodidad. Granit saca. Rodríguez. Ah, se en profundidad a corata. ¡Oh, el Dalit Saka. Las defensas desde luego también lo vieron a kilómetros La jugada. Se fue a corte, un envío profundo que buscaba el segundo palo, España. La controla Morata. Meruavis. Y ahí está el gol de Marcos Alonso en el minuto el minuto casi 36 de esta primera parte va pa a poner a España por delante España 1 Suiza en ese minuto 36 ahí parece oh, difícil después de la buena minutos vamos a seguir ahí chicos seguimos ahí 1-0 minuto 137 estamos en, en el Ecuador de esta primera parte y vamos chicos con Freuler cuidado ahí. Frenler, perfecto a ver ahí vamos chicos ahora a ver. Vamos a ver, ahora ahí perfecto ese toque de balón a ver Morata.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 muy bueno ahí, que ahí, madre mía, qué bueno ahí, ya era hora de que metiéramos, por fin, después de tanto tiempo, tantos minutos, chicos, medio mal, con bueno, el gol Marcos Alonso, luego Murata, va a hacer un excelente partido, por fin, yo estaba callado porque quería que sucediera, Madre mía, ya la verdad, chicos, de romper esta defensa suiza, lo que nos ha costado. Un top 41 y oh, lo sacan me ellos, me ellos, me ellos me desde me medio me campo, cuidado hay usar, la la tiene Sar, forma, y seguro que no tiene Morata, el Morata, la tiene Rodri, no se Rodri, el Rodri, el palo de Rodri y gol el gol de rodri perdón de pablo jornal ahí está el balazo de pablo jornal chicos he el partido rápido vale no he tocado la selección porque he hecho dos partidos y nunca resulta que lo había hecho que te cagas que había borrado la grabación madre es un caso chicos que palo haya hecho rodri madre mía sí y luego, pues bueno, Fortnite ha... ha hecho un golazo de rebote. Ahí está. El tiro de Rodrigo el palo y luego hay Fortnite que mete de gol. Pues ahí está, ya. Por fin, chicos, por delante. 3. 3-0. El resultado es de 3-0. Parece que los han dejado aturdidos ahí. ¿eh? Empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Uff! Oh. dos minutines de añadido, chicos Vamos a ir a la segunda parte Ahí está Con Marcos Alonso, Morata, Pablo Fernández Perfecto, dijo tres goles 12 tiros España puerta, uno suiza, perfecto, vamos a esa segunda parte, ¿vale? Este minuto 45, a ver, hay que adelantar ahí, vamos, a los españoles con los suizos, perfecto, ese, eso de atrás, uff, que iba adentro, chicos, vaya espalda que le ha ganado el suiza, y estamos viendo, ese tiro enorme, casi de la otra, la ganó la espalda morata el suizo. ¡Wow! Hubiera sido un golazo, chicos. Si meto eso es un golazo. Madre mía. Ahí estamos los goles. Los balones recibió Morata. Creo que Rodri16, Morata, 26 o por ahí. Muchos balones ahí, chicos. Ahí tiene jornal la pelota, la tiene Morata, a La tiene Rodri, la tirar Rodri. ¡Qué parada de sommer chicos! Ha hecho a Rodri. Wow increíble increíble ¿eh? esa parada de de Rodri asomer ese paradón de de Rodri ese paradón de asomer a Rodri pero eso es bueno, eso es un 46 la Suiza un 54 por ciento al algo no mucho y la tiene ah se le pira ahí y balón lo tiene el Beldi, cuidado ahí. La tienen bolo, salen ellos con Rodríguez. Ahí están chicos, minuto 51 casi chicos. Ahí estamos llegando, vamos. Hacia tiene Carvajal aunque ya la tira Sarabia hacia arriba a ver ahí. No, pues no, cuidado con el bolo en bolo y el gol en bolo chicos, en el minuto 54. ¡Qué gol en bolo chicos! sin palabras ha demostrado una cosa muy importante instinto rematador instinto rematador ahí Morata ha perdido el lance Qué pena. que pena la tiene un bambu que va con un bambu. bambu vale ahí no lo atravesa bien oh, Morata no, oh, Morata no, no, no casi chicos casi la tiene morata madre mía casi Rodri ahí a ver Rodri tiene perfectamente morata gana ahí la espalda del morata o el palo el tiro de morata chicos madre mía, que tiene el minuto 60 qué partidazo de suiza es un rival muy difícil va a ser un partido muy difícil yo digo ya el resultado va a ser España 3, Suiza 2. Va a ser muy, muy difícil, chicos. Muy disputado. Y encima en Ginebra, en su casa. Tenemos que hacer un muy, muy buen partido, chicos. Nada, se Y no he hecho nada. No ha he hecho, no, no he hecho nada, Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez. para arriba. Ay. Esto será saque de lateral. Se le ha ido fuera al tiro del portero y los pases un 81, casi Suiza y un 80, España están ahí a punto, los pases son muy buenos, con Sejoich que es muy peligroso chicos, Uf, nada, un Simón a las manos de un Simón Marcando una cierta distancia. Sí, claro, si ahí la tiene perfecto y ahí la, a la, la tiene bien bueno, ahí, ahí. Bien, ese bien. tiro de Uf, Pablo Fernández no no no, no. se va a ir 3-1 el minuto 70 ahora sí ganamos chicos oh, nada ahí no podemos hacernos con ella España está en ese punto en el que ya no tiene por qué arriesgar lo más mínimo sobre todo por la ventaja que lleva ahí, ahí, ahí, ahí. la tiene ahí Ay, qué pena Ay, chicos, 173 Bueno, hay que esperar Final que tienen, que finalice este partido Ya este primer Este tercer partido esta Liga de Naciones Ahí estamos, chicos Uf, se cae el suelo Ahí hay unas faltas Ahí con el en bolo, el bolo ya nos ha metido una Uf, menos mal que la hemos cogido ahí A la espalda A bueno, la ha dado No ahí Buenísima. Y falta y de morata, falta. Minuto 77. Uf. Qué tiro, chicos. Vaya tiro que hacha ahí. ¿no? Madre mía. 17 tiros a puerta de España, solo 7. Creo que solo tres o solo siete Ha aparecido ahí La selección suiza ay, ay, a ver, a ver ah, La cogió el Beldi Es que se ha metido en medio del Beldi Y no ha dejado la pelota que corriese Es que es muy difícil Punto 80 ya, estamos en los últimos instantes De este encuentro Emocionante encuentro La tiene ahí, Morata, uy, casi gana la espalda otra vez Si la gana Zacariano ser para adelante hacia Sar vamos a hacer ahí los cambios se van a venir cambios Danielmo por ejemplo Raúl de Tomás aquí y Carlos Soler aquí van tres cambios no no van dos ahí vale esos van a ser los tres cambios que vamos a hacer ahora justo ah, creí que sabía si le había salido la pelota a Rodríguez, pero no la sacan ellos hay un tiro muy bueno que ya nah, 85 ahora va a ver los cambios ahí están los cambio tres cambios ahí perfecto ya se va ahora entran los cracks los verdaderos cracks fíjate ahí la tiene perfecta ahí nada le hace falta ahí la selección que pega chicos otra vez y ellos, madre mía qué tiro haya hecho, no sé quién ha sido quién ha hecho el tiro a ver, cómo ha sido esto se y si ha sido quien ha tirado, madre mía ha ido un poco a la izquierda porque oh, qué tiro 293 93 va a añadir tres de añadido ahí, chicos esos tres minutillos, a ver ahí a oh, nada viene muy buena ahí para summer lo va a sacar perfecto queda un queda minutín ahí queda y qué buena no, estaba fuera de juego ahí sí, estaba, fuera, pues estaba muy adelantado morata y bueno ahí está Rodríguez se va a entrar Loris de Benito Loris Benito y bueno pues ahí está terminando el partido así que bueno ya sabéis pues podéis inscribir Dejadme un like, un dislike, un comentario, lo que queráis Y nosotros nos vemos en el partido de, de, de Suiza el jueves Espero que os haya gustado Nos vemos, chao